Vamos a ver ahora, eh, digamos, cómo explotar los datos que recojamos vía formulario. Veremos cómo eh, lo primero que vamos a ver es que eh, podemos ver un resumen en tiempo real. Para ver el resumen de las respuestas vamos al mismo formulario. Y aquí vemos que tenemos preguntas y respuestas. Hay cinco. Vamos ahí. Y bajamos y tenemos nombre. Cuando el tipo de pregunta es de respuesta corta, las respuestas nos aparecerán de esta manera. La edad también era respuesta corta, por lo, por lo que aparece de esta misma manera. Tendremos el listado de los correos electrónicos, pero ya en este tipo de respuestas, de, de respuestas múltiples, en las que hay que seleccionar entre las que se dan, el resultado nos lo va a mostrar de modo gráfico. Aquí vemos que el 60% de los que han contestado son hombres, mientras el 40% son mujeres. Perdón. En cuanto a aficiones, tenemos que hay el 2, 1, 2, 2. Esas han sido las, las respuestas este es el reparto territorial el listado de las sugerencias y aquí vemos pues el cuidado y el aspecto vemos que las respuestas ha habido una respuesta en cada uno de ellos en el cuidado tenemos un 2 y un 4 mientras que en el aspecto tenemos un 3 y un 5 vemos que cuando nos ponemos encima nos da esa información y lo mismo, Vemos la hora que ahora te levantas y tenemos una respuesta para los parques de Bilbao. Aquí, cuidado y satisfecho. Además de ver los, los resultados de modo resumido desde el mismo formulario, también las podemos eh, recoger en hojas de cálculo que nos permitirá luego hacer cosas con ellos, más eh, incluso de modo automatizado. Si vamos arriba del todo, veremos aquí, tenemos este, este simbolito, hacemos clic sobre él y nos ofrece seleccionar destino de las respuestas. Crear una hoja de cálculo, pues vamos a decirle que sí. Vamos a crear una hoja de cálculo que va a abrir y nos vamos a encontrar con una hoja de cálculo donde se han guardado todos los datos eh, datos correspondientes a las entradas. Eh, tenemos aquí la fecha y la hora en la cual se ha enviado el formulario, nombre, edad, correo electrónico, sexo, tenemos una columna por cada, por cada entrada y tenemos los datos ordenados de esta, de esta manera. A partir de la hoja de cálculo ya se pueden hacer diferentes cosas. Se pueden, eh, aquí solo tenemos cinco filas, pero pueden ser 100, pueden ser 500 y nos puede interesar el, el procesarlas. Entonces, pues bueno, ya es algo un poquito más avanzado. Se pueden crear nuevas hojas y hacer consultas desde ellas, manipular los datos con fórmulas o incluso utilizando diferentes complementos se puede automatizar el formulario y la hoja de cálculo de tal manera que cuando eh, alguien envía un, una entrada de formulario, eh, pues el mismo sistema le envía un correo, eh, por ejemplo un correo de confirmación, que se han recibido sus datos y qué datos han recibido, o un correo en que le informe de las cuestiones que sean, o por ejemplo con, con esta aplicación de, de correo, eh, se puede hacer que se envíen comunicaciones, pues por ejemplo, distintas comunicaciones a las personas que se han inscrito a un evento o con Autocrat que los datos que se hayan cargado se, co se combinen con, con un documento de texto. Si queremos saber cuándo alguien ha rellenado el formulario sin tener que ir a él para ver si hay nuevas entradas, lo que podemos utilizar son las reglas de notificación. Iremos a herramientas y en herramientas tenemos reglas de notificación. Aquí ya tenemos una creada, la voy a eliminar y voy a crear una nueva. Entonces le digo a añadir otra regla de notificación y entonces tengo aquí dos opciones. Envía una Envíame una notificación cuando se hacen cambios o cuando un, enviar, un usuario envía un formulario. En este caso me interesa lo segundo. Esto también sirve para, sin formularios, hacer seguimiento de una hoja de cálculo compartida. Y enviarme una notificación por correo electrónico con un resumen diario. Esto es interesante cuando en el mismo día pueden entrar numeros, numerosas solicitudes. Eh, numerosas entradas de formulario o por correo electrónico inmediatamente cuando son más sueltas y si nos interesa esa inmediatez a la hora de, de recibir la comunicación y la de, le daríamos guardar con esto, quien va a recibir una notificación voy a ser yo esta hoja puede estar compartida con más personas y cada una de las personas que tienen acceso, si les interesa recibir las notificaciones, cada una deberá crear la suya propia. Y lo cerramos. Y a veces nos interesará eliminar los datos recogidos. Si son, hay datos personales, una vez que ya no, no los necesitemos, los deberíamos de eliminar por razones de privacidad. Vamos a ver cómo se hace de explicar cómo se eliminan los datos voy a comentar una, una cuestión relativa a la tabla mientras se está utilizando la tabla para recoger información, opiniones, lo que sea no conviene eh, ordenar, ordenar los datos y, y tampoco eliminar filas, eso Genera comportamientos no esperados en, en la tabla. Entonces, si hay alguna si hay alguna fila que, por lo que sea, tiene unos datos que, que no nos interesa mantener, es sufici suficiente con borrarlos. Es mejor hacerlo así. Bueno, vamos a ver. Si, si queremos eliminar los datos, hay una cuestión: los datos se mantienen tanto en la tabla como en el formulario. Entonces, habrá que eliminarlos de los dos sitios. Si, hay, si contiene datos personales sin ninguna duda porque una vez que acabe su, una vez que que ya no ha, ha, haya justificación para mantener esta información porque se pidió para un objetivo determinado pues la ley de protección de datos obliga a eliminarlos. Entonces vamos a coger estas filas y vamos a eliminarlas sin más y luego iremos al formulario en este caso aquí solo aparecen dos respuestas porque he tenido problemas a grabar este vídeo y, y se ha borrado, le he puesto más, se ha borrado, etcétera de todas maneras eh, vamos a respuestas y aquí en estos puntitos tenemos aquí abajo eliminar todas las respuestas Aquí vemos que además de eliminar todas las respuestas, podríamos configurar este formulario para que nos envíe notificaciones. Podríamos cambiar la hoja de cálculo destino a las respuestas. Y podríamos desenlazar, es decir, quitar la relación que hay entre este formulario y su tabla. Y bueno. Entonces cogemos y vamos a eliminar todas las respuestas, nos dice que esta, que esta acción no se puede deshacer y aceptar. Y... Haz clic sobre el enlace para ir a cualquier otro vídeo de la colección. Haz clic sobre el enlace para ir a cualquier otro vídeo de la colección.